El atragantamiento en un bebé es una situación de emergencia que requiere de una rápida actuación. En caso de atragantamiento, sigue estos consejos. Abre su boca, mira si ves el cuerpo extraño y si es posible retirarlo, usando tu dedo en forma de gancho. Si no lo ves, no introduzcas tus dedos en su boca. No zarandees al bebé. Pide ayuda y llama al 112 mientras efectúas las siguientes maniobras. Sujeta su cabeza con tu mano. Colócalo boca abajo entre tus piernas. ...con la cabeza algo ladeada y más baja que sus pies... ...para favorecer la expulsión del cuerpo extraño. Dale cinco golpes secos con la palma de la mano en su espalda... ...entre los omóplatos. la boca arriba, manteniendo su cabeza más baja que sus pies. Coloca tu mano en su espalda, sujetando su cabeza... ...y comprime cinco veces con los dos dedos de la otra mano... ...en el centro de su pecho. En el punto medio, entre sus pezones, dirige la fuerza hacia arriba a ritmo de una compresión por segundo. Si el bebé tose o trata de hacerlo, mira su boca por si el objeto ha subido hasta ella y puedes retirarlo con tu dedo en forma de gancho. Repite las mismas maniobras hasta que consigas desostruir la vía aérea. Y sigue siempre las instrucciones del 112.